charla Para el día de hoy, no me acuerdo el tema, no <risa> Es el arte de mantener la valentía en situaciones difíciles. Entonces, no es cualquier cosa mantenerse valiente. Para empezar este tema, vamos a hacerlo como un poquito diferente. Ustedes, todos, son muy valientes, ¿cierto? Súper valientes. Les veo las caras y se les ve una valentía súper intensa. <risa> No hay ningún cobarde ni miedoso, ¿cierto? Qué dicho. Entonces, entre todos vamos a definir qué cualidades o qué condiciones tiene que haber para que haya valentía o que uno se sienta valiente. ¿Cuándo es que ustedes se sienten valientes? ¿Verdad? Cuando ¿Cuándo se puede? <ríe> cuando le toca, cuando no hay de otra, <ríe> ¿verdad? A veces ahí entonces donde se despiertas, no hay para adelante ni para atrás, entonces no queda otra, exacto. ¿qué más? ¿Seguridad? ¿sí? ¿Seguridad? Cuando uno se siente seguro, cuando a pesar del miedo, igual se atreve, igual como ley ¿verdad? No hay de otra, aunque tenga miedo, temblando lo hace. ¿Qué más? ¿Pero qué es eso que a pesar de que hay miedo, sale de mí? porque a veces no sale, a veces me paralizo a veces salgo corriendo una determinación voluntad. voluntad, carácter fuerza ¿qué más hay? la fe, la certeza, confianza ¿qué más trae la valentía? ¿qué despierta valentía? cuando me siento como fuerte, poderoso cuando me lo creo, ¿verdad? a veces me lo, le, no me toca de otra, pero me lo creo. Es como no ni modo, pero a lo que salga, a veces venimos, pero lo que salga va a estar bien, ¿cierto? Y todos ustedes han tenido esos momentos de superheroísmo, de super heroísmo, ser valiente y se atrevieron y lo hicieron, y a lo que salió, como dice a veces, a la mano de Dios, ¿verdad? A lo que uno intenta y sale. Pero sí hay ciertas cosas que me ayudan a mantener o despertar primero esa sensación de ser valiente, de ser, como dice, coraje, de ser que se atreve, de ser intrépido. ¿Verdad? Pero a veces también lo confunden un poquito como que a veces hay una valentía que dicen que es como media tontilla. <risa> que no se fija lo que está haciendo, pero es valiente y se tira y chao. <risa> pero a veces la valentía es, bueno, muchas veces sí hay detrás una fuerza muy importante, una seguridad muy importante. Entonces, usted lo definiría, como ustedes me están diciendo, como a pesar del miedo y a pesar de que no le queda de otro, tiene esa fuerza, esa determinación, esa fe, esa confianza y lo hace. Entonces, es como un, un hecho. La valentía es cuando usted está en la acción. Ustedes pueden estar valientes sin hacer nada. Piénselo. porque también es una actitud ¿verdad? si uno ve eh, los superhéroes y heroínas que estamos admirando y que tenemos muchas películas variadas y diversas y cómics y todo eso y leyendas antiguas acerca de los valientes normalmente es como lo que uno valora es que eran personas que no sabían que tenían superpoderes y se atrevieron a empezar a hacer algo que creyeron era necesario en el momento que lo hicieron, como dijo Lely. Y cuando lo hicieron, lo hicieron muy bien. Y además también que quedaron ellos y a los demás y a la humanidad y salvaron el mundo. Entonces, eso ya lo hacen los mega superhéroes. Pero cada uno de nosotros puede volverse héroe Y volver a retomar esa, ese liderazgo en mí, y en sentir mi propia capacidad. Entonces, ahora el otro lado, ¿por qué es que no me siento siempre valiente? ¿Qué es lo que me hace temblar o doblarme las rodillas? A mí, es que eso también es muy personal. Hay momentos de mucha valentía, muy diferentes a cada uno, por eso hay tanta variedad de superhéroes y heroínas, o tanta variedad también de pillarnos y tal vez algo que para ¿cómo se llama? Que a le da un favor, a mí me encanta o por ejemplo me gustan mucho las serpientes y yo sé que a mucha gente no le gusta y tengo una, una cuñada que le da un pavo a las ranas si y a mí me encanta cosas que, que miedo de uno es cómo se dice la, la, la entretención de otros o lo contrario, cosas que para mí me dan muchísimo miedo, hay una fobia muy extraña que no entiendo por qué como las mariposas no me gustan, me da mucho miedo eh, a otra gente le fascina yo prefería que estuvieran en otra forma <ríe> de vida. Entonces, cada miedo, cada vivencia es muy personal, al igual que la valentía. ¿Y cómo expreso yo valentía? Pero todos podemos reconocer actos de valentía cuando vemos a los demás. Ahora claro, ustedes reconocen sus propios actos de valentía. <ríe> Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio para reconocerlos. ¿Les parece? Vamos a ir allá afuera a buscarlos, ¿no? no <ríe> Sintonizamos no, la policía. <ríe> no, eso no. <ríe> no. Cada uno de ustedes va a recibir una sí. así y unos cuantos, unos tres lapicitos ucranianos. Todavía no vamos a hacer nada, nada más sosténganlos ahí mientras tanto. ¿Sí? Entonces, eh, voy a poner una musiquita para que se vayan relajando. esta vez no vamos a meditar, pero lo no vamos a hacer con la luz apagada porque si no no se ve entonces, ahora van a apoyar la voz en su pierna sin que se les caiga y ahora sí en silencio siéntense tranquilos observen sus ojos en silencio y voy a cerrar mis ojos por unos breves instantes. Volver a sentir que voy hacia mi propio interior. Aquí, en mi mundo interno, en mi espacio, en todo el universo, estoy a salvo, completamente protegido, donde nada ni nadie me puede hacer daño al sentir mi propio ser. Mi despierto pacífico vuelvo a sentir cómo mi poder interior se va despertando como un sol radiante lleno de energía intenso Sentiendo esa fuerza espiritual, tranquila, amorosa, estable y profundamente poderosa. Tomando cada vez más fuerza. Y al sentir esa fuerza latiendo en mí voy a traer a mi corazón, un recuerdo de esta vida, donde yo reconocí mi propia valentía. Traer esa imagen, donde yo logré tomar ese poder que ni yo misma sabía que había en mí. Y afronté esa situación a la que tanto miedo tuve. Afronté a esa persona a la que tenía totalmente valiente. Y siento que yo, yo misma, fui capaz de superar esa situación pude vencer mis propias inseguridades. Dejé de lado mis ideas incorrectas sobre mí, solté esas ideas erradas sobre la situación e incluso sobre esa persona. Y lo logré. Fui capaz. Y ahora, ese momento ha quedado grabado en mí, como una de mis más grandes victorias en esta vida. Justo en ese instante, en ese preciso momento, me di cuenta que yo soy fuerte, yo soy capaz, soy más poderoso de lo que creía, soy más capaz de lo que yo misma me daba crédito. Es tan claro para mí en este instante lo que significa ser valiente y disfruto de ese agradable sentimiento por un ratito más yo el ser fuerte capaz valiente mi corazón completamente empoderado mi mente absolutamente enfocada. Con esa agradable sensación, poco a poco voy regresando a sentirme en este salón, manteniendo esos maravillosos recuerdos de valentía conmigo. Abro mis ojos. Y en ese papel, tomando esa hoja y apoyándome en mi pierna, voy a representar esa imagen que vi de mi propia valentía. Ese instante de luz, de libertad, de coraje, y dejo que sean los colores las formas que fluyan desde mis manos, las mando en ese papel lo que siento en mi corazón, mi propia imagen de valentía. Dejando que esa valentía tome forma, sin mucho detalle, solo que fluya lo que sea que sentí. Cada trazo que hago me hace despertar esa sensación de estabilidad, de esperanza, de fuerza. Un minuto más. Los últimos trazos de esa maravillosa representación de Nueva guay. Poco a poco, que los últimos trazos se dibujen, se suelten. <risa> Entonces, estamos valientes. Eh, vamos a compartir en parejas, la persona que tenga más accesiblemente y cómodamente cercana a ustedes, eh, qué descubrieron de ustedes, qué aprendieron de ese momento, qué fue la lección de valentía que aprendieron ahí. Si es muy personal, nada más compartan como lo que sintieron, no la, no la historia en sí, porque si no vamos a quedarnos aquí esta medianoche, <risa> Pero sino que fue ese rasgo valiente que descubrieron en ustedes en esa situación para continuar alimentando esa valentía para que salga cuando más se necesita y eh, darse cuenta que ahí está entonces, eh, voy a hablar un poquito para eso valentía significa estar sin miedo ¿verdad? cuando estoy con miedo no tengo valentía menos que me, aunque tenga miedo me atreva pero muchas veces el miedo paraliza la valentía o la la hace una garganta, verdad la, la va eh, ¿cómo se dice? cuando la le, le va, le va erigiendo, la va erosionando la va cada vez haciéndola más débil hasta que uno ya no se cree que es valiente y entonces en realidad, para ser valiente hay que Liberarse del miedo. Son unas palabras que me gustan mucho. Liberarse del miedo y conquistar el miedo. Bueno, yo le voy a decir que yo creo lo contrario. El miedo no existe, yo me lo inventé. Y lo que es innato en mí es la valentía. Y yo he alimentado tanto esa creencia, tanto, tanto, tanto esa creencia del miedo, que la creí que era verdadera y que no podía vivir sin miedo. Y cuando no puedo vivir sin miedo, después me aferro tanto a mis miedos que se van volviendo una dependencia al miedo. Pero ese miedo, si lo sigo aferrando y lo sigo teniendo, se vuelve ansiedad. Y se vuelve ansiedad, se vuelve ataques al corazón, se vuelven eh, problemas de sueño, y se vuelve todo este montón de crisis que estamos pasando en la era moderna del miedo. De hecho, es una cultura que hemos creado. Pero para mí, el estado original del alma es sentirse absolutamente a salvo. Porque el miedo, el miedo es sentirse amenazado, el miedo es sentir que no soy capaz, el miedo es sentir que tengo que reaccionar porque las cosas después me van a matar. Entonces, en realidad el alma, que es lo que somos, la identidad eterna de lo que yo soy, nada ni nadie me puede hacer daño. Me podrán cortar un dedo, me podrán rapar, no sé qué es lo que me podrán dar comida que me cae mal. Pero al alma nada ni nadie la puede cortar o hacer daño, a menos que yo le haga daño. Entonces, es pues poquito a poquito porque es una creencia. Entonces, la creencia cuando está muy arraigada, hace hasta una reacción física. El miedo se vuelve una reacción primaria. Cualquier cosita que yo sienta que está amenazando mi integridad o mi identidad, se despierta inmediatamente el miedo, ¿cierto? Y eso ha sido así como en menos de un microsegundo y siempre pongo ejemplo porque quedé traumada. Me engañaron un día y me llevaron a ver una película y resultó ser una cosa, de una muñeca fea. <risa> me las películas del miedo y después vi una cosa de la monja también, el anuncio nada más y ni siquiera me acerqué. Pero hay cosas que uno escucha algo y inmediato la mente se hace la imagen de una amenaza, de alguna cosa, y se despierta la reacción del miedo, la adrenalina. Pero la adrenalina no puede permanecer constante porque si no, acelera el pulso todo el rato y usted hace una reacción, digamos, por miedo una mamá puede, ya se ha visto, puede levantar un carro y sacar su chiquito de abajo, tener una fuerza sobrehumana que no podría tener otras condiciones pero, si usted está teniendo miedo 100% el tiempo su organismo no lo aguanta y el alma no lo aguanta porque es una reacción nociva la adrenalina, que se suelta es una, una... Necesita para generar esa energía, pero además después genera todo un montón de, de cadenas. Es como una explosión, energía, y después es como, ya no tengo más. <risa> es como cuando, no sé, cuando uno se come un confite y siente que tiene mucha energía, empieza a caminar en la montaña y a medio camino se desmaya. <risa> no se le acaba la energía. Entonces, poquito a poquito, poquito vamos a ir... Vamos a ir, vamos a ir, está bien. Nada más que quiero ir despertando un poquito la otra lado de la moneda. ¿okay? Porque siempre en esta sociedad nos hemos enfocado muchísimo, por ejemplo, a que la ira es necesaria, a que el apego es amor, a que mi felicidad se compra con dinero o con las posesiones que yo logre obtener, y todo ha sido cosas de observar hacia afuera. El medio es necesario porque allá afuera me van a hacer daño, cierto. De ahí nace el sistema darwiniano de adapte se casi verdad, que no se adapte pues extingue. Y no, no sigue siendo parte de la historia de la humanidad. Entonces, aquí voy a ser un poquito más imposible. En realidad, el alma, la identidad que yo soy, lo que yo vivo, lo que siento, ha existido siempre. Y va a existir siempre. Entonces, ¿por qué conquistar el miedo? Es conquistar esa idea que yo me metí, me creí, me compré, la creí y la alimenté, y la hice pochotona. Y que después se volvió incontrolable y es un hábito entonces al igual que todos los hábitos de sentir tristeza o de sentir enojo o hábito de sentir ganas de comerse un chocolate <risa> todo se vuelve, usted tiene cualquier estímulo y se le despierta de nuevo ese hábito de esa sensación, por ejemplo medio de una vez, a palpitar pero también le está diciendo cómo, cómo les pruebo que no es natural algo natural, original y de, del alma no disminuye ni causa un daño al ser no disminuye la energía vital del ser por ejemplo, dígame usted eh, miedo usted necesita miedo para saber que algo lo puede atropellar y sentir cuerpo, <risa> o que viene un tigre bien feo y usted tiene que hacer algo para que no se lo coman ¿verdad? eso es lo que decimos de distrito sobrevivencia pero, si usted está todo el día reaccionando al montón de amenazas que existen alrededor suyo ¿cómo? llega la noche llega la noche <risa> sin ataque de pánico entonces, ¿qué hace el miedo? activa todos mis, mis sensores de estrés, y me hace sentir que siempre estoy en amenaza. Y si lo vemos, se ha vuelto una cultura que tanto lo han usado los políticos, los medios de ventas, <risa> se ha vuelto como una forma muy fácil de controlar. ¿Cierto? Un segundo para terminar mi, mi tren de pensamiento. En cambio, algo que sí es original del alma, que sí es natural del propio ser, Sería algo que cuando yo lo reacciono de forma natural, me vuelvo a despertar esa noción como un recuerdo olvidado que realmente soy yo y lo puedo sentir por un largo periodo de tiempo durante el día, me devuelve esa energía vital y me hace dar fuerza a mi ser y seguridad. Por ejemplo, para mí, es así como más ejemplo es la felicidad o la alegría. Eso es lo que a mí me, me hace sentir así como. Un día que me levanté de buenas, <risa> que salieron bien las cosas, que de repente me desperté hasta antes del espectador. Estaba la mañanita, no, no, no me así cansada, y entonces me bañé y disfruté de la ducha. Y entonces después el desayuno resulta que estaba muy rico. Y llega al trabajo y todo estaba bien. Y yo misma estaba como disfrutando de las cosas. Sonreía a todo el mundo y me parecía que todo el mundo era buena gente hoy y entonces todas las cosas que hice me trajeron más alegría y además la gente se puso contenta entonces también me contagiaron de su contentamiento y al final del día ¿cómo llego? no, no me quiero ni costar quiero seguir aquí <risa> quiero seguir sintiendo esa alegría porque alimentó al ser es lo que sale naturalmente del alma lo que me descarga y me produce enfermedad y daño, no es original aunque yo me lo vendí como original me lo, o me lo compré. En, en, me, lo, me lo educaron desde pequeñito, desde muy chiquitito, no meta mano en ese, bueno, en ese enchufe, porque si no, es que es cierto, <risa> pero me lo vendieron con miedo. ¿verdad? O si es usted anda solo en esa calle, lo van a saltar todo el rato en la lo van a saltar, lo van a saltar, lo van a saltar, y de repente se le acerca cualquier muchacho y se pega un brinco y sale corriendo. <risa> y esa reacción provoca una reacción en la otra alma. Y eso a mí siempre ha sido una, una historia muy interesante que nos contó en El Salvador, la encargada de Salvador es como una leona valiente, es <ríe> súper así, y tiene un corazón tan grande que ella se encarga de ir a las cárceles a servir a estos chicos y chicas que han sufrido mucho y que están en unas situaciones horribles, que son los de las maras. Y ella le estaba haciendo unos talleres de, de, de pensamiento positivo, de cómo cambiar su situación emocional para vivir una vida mejor desde adentro. Y le estaba contando a un muchacho que era reincidente, porque como el 90 y pico por ciento de los que están en la cárcel vuelven a reincidir, en el Salvador en esa, esas condiciones, le estaba contando que él había hecho todo su esfuerzo, se había eh, puesto a hacer... Eh, había hecho el crimen porque lo habían metido, no era tan terrible tampoco, entonces hizo buen comportamiento, se puso a trabajar en las cosas que le dijeron, ayudó... A enseñarle a los demás a hacer lo que él estaba haciendo, y al final le dieron la salida. Y él está todo contento. Bueno, estoy otra vez, mi segunda oportunidad está la cosa, pero bueno, tenía los tatuajes y tenía la pinta <risa> de, de eso. Y dice que él venía caminando, eh, acaba de ir una, una entrevista de trabajo y estaba contento porque a pesar de todo ahí le estaban dando la oportunidad, y que venía caminando por la calle una señora que venía frente a él y que venía con unas bolsas y que él hasta venía contento y le iba a sonreír a la señora, pero cuando vio la cara de la señora de odio hacia él, y de un miedo y un pánico, y la señora pegó un grito y cruzó la calle, casi se le tira encima un carro, y a él la reacción que tuvo es, pero si yo ya no hago eso, ¿qué le pasa señora? Entonces su reacción de, de ira quitarle las bolsas a la señora y lo volvieron a meter en la cárcel Entonces, es? que, digamos, mi moralidad de esa historia es que a veces uno siente que el otro es la amenaza porque uno le ha enseñado defiéndase porque afuera de ser una amenaza cuando en realidad ellos están reaccionando a mi actitud de miedo Entonces, si uno se da cuenta de, del mecanismo de mis eso es lo más fuerte de ver el impacto de mis actitudes y mis acciones con esa actitud hacia los demás es como un espejo muy importante de ver pero muy feo de darse cuenta ¿verdad? porque son mis partes no agradables del ser, digamos pero eso me tengo que dar cuenta porque solo ahí puedo cambiarlas entonces mi primicia es eh, cómo empezar a, a incrementar esa valentía a volverla a despertar porque la primicia que voy a decirles es que he estado, he estado ahí siempre. Es algo como una, un estado de conciencia de entender quién soy yo. Porque cuando yo realmente me conozco, sé todo lo que soy capaz. Y ya no me da miedo, me atrevo. Yo sé que puedo hacer lo que sea que... La vida me trae cualquier cosa y como hace MacGyver, no sé cuántos de ustedes vieron este programa, me dio mucha risa, Decía que si la vida le trae limones, Maggie dice que hay algunas elevadas de partículas. <risa> Así como, como cualquier cosita que la vida traiga, usted, usted tiene, usted es capaz. Y usted lo ha hecho muchas veces, solo que usted se lo olvida. Pero cuando me pongo en la actitud del miedo, me paralizo. Y me siento la más inútil del planeta. Y que todo el mundo va a poder, excepto yo, y que todo el mundo me está dominando porque yo tengo una situación mejor. Porque así si no me toca a mí tomar las decisiones. <risa> y no meter la pata, y si meto la pata, y después viene, y entonces la plata, y entonces el y empieza la cadena que genera los miedos. Porque los miedos son acumulativos. Entonces, déjenme ordenar para. <risa> entonces, veamos. Claro. Para mí, para el Raya Yoga, el, drama Kumaris, el miedo es construido, es aprendido y es replicado por mí mismo. Entonces, cuando uno le enseña el miedo, es como, cuidado, usted se cae la bici. ¿Verdad? Y uno anda andado en bici, si en, en, la forma es como, se condiciona mentalmente uno y hace todo el camino neuronal de tener miedo a andar en bici. <risa> Yo lo veo en, en las crianzas muy, muy diferentes que tengo de, de, un, de mi sobrino y una, la hija de una amiga mía que vive en el campo esa chiquita es como bonito, <risa> se cae, se arregla, y sabe cómo caer si no se golpea, <risa> eso es lo que me encanta, es demasiado increíble, trepa trepa los árboles, anda en la bici que es sin frenos y todo, bueno, mi sobrino poco a poco se le va a ir quitando el miedo, pero tiene es el único sobrino de dos familias numerosas hermanos con sus cuatro abuelos negachimeadores, que previene cualquier cosa que le pueda pasar si andan en bici, <risa> como, si se cae todo el mundo corriendo, no se cayó, entonces tiene muchos miedos, que la otra niña se pasó callando, se pasó golpeando y dice, bueno, venga, ya, la, la, un poquito, bueno, vamos, va <risa> Y sigue jugando. Entonces, por eso también uno puede ver cómo hay gente que tiene una resiliencia muy fuerte, muy grande, le, le ha pasado miles de cosas en la vida, y sigue diciendo ah, cualquier, cualquier cosa, sigue. Y a uno le pasa un cuarto de la mitad de lo que le pasa a esa persona, y uno está así como, ¡Oh! <risa> ¿Por qué? Porque me creí que no era capaz y que ¿verdad? me iba a pasar unas tortas más grandes y yo me atreví a hacer cualquier cosa diferente. Entonces, el miedo lo construí. Yo misma me empecé a decir, ay, no puedo. Ay, yo con esta habilidad, ay, con este enojo, ay, que no gano lo suficiente. Ay, que yo no sé, tengo dislexia. Cuando <risa> sea, tengo un amigo que siempre me va diciendo, es que mi dislexia, mi dislexia, pero ya tiene... Dos postdoctorados <risa> y ha publicado en una de las revistas más prestigiosas de biología. Y siempre sigue diciendo que la dislexia ¿verdad? Es como tenía miedo porque sus maestros, sus papás, sus mamás le, le enseñaron a que si tenía esa forma de interpretación, las veces y las cosas <risa> de la ser diferente, entonces no iba a lograr mucho. Pero él mismo se lo creyó, pero no se sé lo creyó porque al final sí ha logrado un montón de cosas y es súper inteligente. Entonces también de ver eso que a veces uno se cree, se identifica y se toma esa pastilla chiquitolina Me hago más pequeñito de lo que realmente soy. Y me hago más débil de la, de la fuerza que yo sí tengo. Es como ver el elefante que le tiene miedo a una hormiga. Y sí le tiene miedo como como le hacen los ratoncitos también, es verdad, como por qué a uno le tiene miedo o por qué a mí me da miedo las mariposas, no es una cosa lógica. O por qué un ratoncito todo lindo y tierno, una ratica toda bonita, ¿cómo se hace? <risa> a uno le da ganas de salir corriendo. Y algo como un cachorrito de gatito peludito y blanquito y así, o un conejito, no le da miedo, miedo que usted le daría esa ratica ¿Por qué? Que me enseñaron a tener miedo, la transmisión de enfermedades y otras cosas, pero se derivó como rata, <risa> no, detrás. Entonces, uno empieza como un gatito. Ay, esto es medio, es que vieron, me costó un poco. Ay, no, y se enojó no sé quién, o la vez pasada lo hice y me asaltaron, o caminé por ahí y me dijeron que asaltaban. O, ¿verdad? Esos miedos que empieza a construirse que se ve como inocente, un miedito chiquitito peludito, sí, tranquilo ¿y qué pasa? usted empieza a decirle, ay sí, le cuento a fulano no, no, mira, es que me contó que fulano de tal, que era la prima de la ofensina de por allá, que un día se cayó y se quebró, entonces mejor no caminemos por ahí, entonces después pues, el otro le replica y el otro le dice poco a poco va haciendo que un miedito chiquitito se vaya creciendo creciendo, creciendo, hasta que se vuelva un dragón los miedos se acumulan y los miedos se reproducen y traen a sus hijos y a sus primos y a sus... entonces al final uno queda atrapado en esa misma jaula que uno se construyó y que uno siente que tiene que estar en su estado de confort porque todo lo demás es una amenaza pero mi estado de confort es mi propia limitación que me estoy frenando de darme cuenta de toda la fuerza que hay en mí porque si ustedes ven, como hicimos la vez pasada esta cosita de dibujo representa todos sus triunfos ustedes vivir en este mundo, en esta vida en esta cultura de miedo <ríe> el sobrevivir, ¿verdad? porque es lo que al final aprendemos a hacer no vivir y disfrutar sino sobrevivir, porque si estamos vivos hoy fue pues que algo no nos mató <ríe> casi, ¿verdad? casi así no lo venden las cosas ustedes no sí, ¿viviste? el agua ni los monsantos ni el cloro no sé cuantito verdad estamos vivos <risa> porque si basamos nuestra vida en nuestros miedos estamos encerrados mental emocional y físicamente en un espacio de mucho sufrimiento el miedo no trae felicidad el miedo no trae paz el miedo no me trae valor no me trae respeto. Hasta a veces hago cosas muy feas que causan impacto horrible en los demás por el miedo que yo tuve. ¿Verdad? A veces la gente dice: Es que me descontrolé totalmente, tenía por ahí la pistola ahí y... ¿Cierto? El miedo lleva a un dejar de razonar. Reacciono por instinto, pero no es mi mejor razonamiento que estoy. El instinto normalmente no es el más pacífico y hermoso y amoroso. Entonces, con esta premisa también les quería contar, porque el miedo al tiempo pasa demasiado rápido aquí. Eh, hay una leyenda que a mí me encanta, que ya ustedes la han escuchado, pero voy a volvérselas a decir porque representa plenamente lo que quiero que pues, salgamos de aquí hoy. Cómo mantenerse valiente cuando hay una situación difícil. Ya escucharon la leyenda Cherokee de los lobos, ¿verdad? No, no me lo escuché. <risa> Dice, una mañana, uno de los mayores de la aldea Cherokee le contó a su nieto acerca de una batalla que ocurre en el interior de las personas. Él dijo, hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros. Uno es malvado, él es ira Envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, soberbia, inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad, ego y miedo. <risa> ¿Algo más es el nuevo malvado? ¿vale? Y el otro es bueno. Es alegría, es paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, amistad, empatía, generosidad, verdad, compasión, fe y valentía. El nieto se quedó meditándolo por unos instantes y luego le preguntó a su abuelo, ¿y qué luego gana? Y el viejo Cherokee respondió, aquel que tú alimentes. Si yo paso toda mi energía mental, mi tiempo, mi vida pensando en los miedos, ¿qué me va a dominar cuando necesite tener valentía? Entonces ahí es cómo puedo mantenerme valiente valiente. entonces entender el miedo yo lo construí es como en, en china también tienen esta fábula de un tigre de papel el miedo es como un tigre de dientes de sable así con los ojos sangrientos mira todo horrible pero en realidad es de papel si yo lo creo no me puede hacer daño y el alma cuando yo vuelvo a sentir es pues, es la experiencia por eso aquí en, en Brahma Kumari nos gusta que contarles pero que ustedes lo hagan de cómo volver a tener estas experiencias de meditación que despierten de nuevo esa sensación en mí de que yo sí soy naturalmente un alma de paz soy un alma de fe, tener confianza en mi propia fuerza lo que hicimos ahorita al principio por eso era como antes de hablarle en la parte <risa> que ustedes reconocieron. El alma tiene ese ingrediente de valentía. El alma es fuerte, el alma es poderosa, el alma es estable, es creativa, es capaz. Y el que sea que le diga lo contrario, no está viendo la verdad en ustedes. Y cuando yo misma, si yo misma me estoy viendo mis defectos no estoy viendo mi verdad, estoy viendo ese lobo de papel, <risa> que estoy poniendo frente a mí por estar escuchando y estar comparando y estar deseando algo que no soy yo por eso los miedos también se surgen a veces de, de sentir de querer calzar en un molde que no es el mío de querer que mi vida calce en un molde que, que tiene otra y va a ser muy especial cuando yo logre reconocer esa especialidad que hay en mí y en el, en el camino que me ha tocado para mí que es muy único, muy personalizado para cada uno aunque vivan juntos, aunque se hayan criado juntos y tomado la misma leche materna cada uno tiene su propio papel, su propio camino por la vida que va a irles despertando como decía Lelio, si no es así a las buenas a uno le toca despertar esa valentía en los momentos más retadores entonces, cómo tenerlos listos es haciendo esa práctica, de sentirlos a través de la experiencia, meditando y usándolos en la vida diaria. Entonces, la meditación es para volver a sentirlos en mi corazón. Cómo se siente la paz para cada uno de ustedes. Y como vimos, la valentía es muy creativa. No es solo una cosa encajonada. ¿verdad? Lo que es para mi valentía puede que para otros sea como un pero mi victoria no voy a comprar mi victoria por ejemplo eh, tenemos una profesora que es bueno es, es es encargada de un servicio muy bueno ella trata con todos los VIPs en, en la ONU pero no le gusta a ella tener que ser ella la que haga las charlas o dar la cara digamos ella hace en los grupitos pequeños de tú a tú y los mal, tiene así y tiene un razonamiento súper profundo pero tiene como un panel escénico entonces para ella cada triunfo es Poder estar al frente de un micrófono y hablar sin que se me tiemblen las piernas. Y que para otros es como, ah, micrófono. <risa> es que, ¡La, la, la. ¿verdad? Para ese otro tal vez le da miedo que salga a tu atún. <risa> es más fácil estar acá que nadie me conoce. ¿verdad? Y para otros será miedo otra cosa. Entonces por eso mi camino a valentía es, es personal. Pero sí lo puedo alimentar cuando yo vuelvo a sintonizar mis pensamientos, mis experiencias del día a día, volviendo a reconocer mis especialidades, las partes que yo soy más poderosa, las partes que yo soy más capaz. Entonces, hoy, hoy estaba en una charla vocacional con mis alumnos, y les estaba diciendo que escogieran carreras que decían, si me costaba mucho la química, no se van a meter a estudiar ingeniería química. Pero... Si usted está demasiado sintonizado con la ingeniería química, va a durar 20 años, pero no va a terminar. Entonces ustedes, digamos, tampoco es como que nadie le tiene que decir a usted cómo hacerlo. Ni nadie ha vivido lo que ustedes han vivido. Ni nadie va a poder en ese momento decirles qué hacer más que ustedes para despertar esa valentía. Yo les puedo dar a ustedes las llaves para empezar a reconocerla y escucharla y empezar a despertarla, pero yo no se las puedo dar, solo ustedes. Entonces, la moraleja y el consejo para hoy es, alimenten al lobo, al lobo pero no, al lobo valiente, a ese lobo eh, entrenado bonito, peludito, suavecito, que les va a ayudar cuando lo necesiten. Ustedes no son la capelucita, ustedes son el lobo, pero el lobo que no come, <risa> el lobo que, que ayuda a la capelucita a superar sus propias debilidades, digamos. Porque cuando yo veo mis propias fortalezas, dejo de fijarme en las debilidades de los demás. Y eso a veces también hay un miedo muy fuerte, que todos somos eh, cómplices de no confiar. Es parte del miedo, no confío en mí, pero tampoco confío en los demás, no confío en la vida no confío en, en las personas que están a cargo, no confío en las personas que están acompañándome, no confío ni en el perro. Entonces, al final me siento muy poco seguro, pero cuando yo empiezo a reconocer, sentir para mí lo más importante es la experiencia. Por eso, la meditación los que lo hicieron hoy por primera vez por lo menos una vez todos los días, un poquitito. Tenemos una aplicación que les puede ayudar, que se llama Medit App, con A mayúscula, que tiene una cosita así. Y tiene todas las eh, meditaciones en español que se han creado en los brahmachuanes en los países de habla hispana, para que ustedes se vayan alimentando ese nuevo por lo menos una vez al día. Pues si usted no le dan alimentos, se va a alimentar el otro. Y el otro ya está bien gordito. Entonces, lo que hay es dejarlo para médico entonces, ¿cómo se conquista el miedo? Es dejando de darle fuerza al miedo. Entonces, un poco como si sí, lo que está diciendo por eso, ¿no? Bueno. Bueno. Lo que está diciendo don Juan. Es alimentar a la parte de mí que, que es fuerte. Volver a alimentar mi valor al reconocerlo y usarlo. si, yo so, si me es fácil estar paciente. Todo es fácil, es tolerante. Sí. <risa> súper fácil. Bueno, es más fácil ser alegre, más fácil ser pacífica. Entonces, alimento esa parte. Y de esa me va a salir otra fuerza. Y además, muy importante usar ese escudo de, de superhéroe siempre. Esa, ese dibujo que tienen ahí es un recuerdo de lo que ustedes realmente son. Y lo otro, también es mi actitud ante lo que sucede a veces si usted, digamos, es como uno ve un problemita problemita, lo tiene enfrente frente suyo y si usted pasa todas las 24 horas del día hasta cuando está dormido, pensando en ese problema según usted le está encontrando una solución pero está enredando más <ríe> si usted sobrepiensa demasiado acerca de una situación usted le está dando fuerza a lo malo a la angustia, a la, a la confusión, al miedo. Y entonces, de esa cosita, que al principio me parecía un poco difícil, se volvió un Everest. ¿Verdad? Pero lo bueno es entender que el Everest, si usted se eleva lo suficientemente alto, se ve como un puntito. Y un puntito tiene muchas diferentes facetas, muchísimas diferentes formas de resolverlo. Entonces, ver así todo lo que me pasa en la vida, valiente, centrada, así con silencio en, en mi mente puedo escuchar realmente mi propia sabiduría interna, que está ahí, esperando que yo deje hacer tanta huye. Entonces, cuando en la meditación yo freno tantos pensamientos negativos, tantos pensamientos de miedo, me enfoco a volverme a sentir en paz, a sentir mi propia naturaleza, feliz, y puedo escuchar lo que necesito hacer. Se lo garantizo, pero hay que practicarlo. ¿no? Y a veces lo escucho y se me, y se me rea. Entonces, es practicable. Y cuanto más lo pienso escuchar, más momentos de silencio tengo, más fácil va a ser cuando sea que lo necesite. Va a salir. Entonces, así alimento mi valentía.